Claro. que era una obra emblemática, este, tremenda, que atrajo muchísima población de distintos puntos del país, incluso del exterior, y bueno, crecieron también los medios de comunicación, se consolidó Canal 7 de Neuquén desde 1965, el EU5 venía ya desde 1945, el sur argentino nació en 1970, Neuquenia de Don Gregorio Álvarez en el 69, en fin, y luego estábamos, la inmensa mayoría, en las oficinas de prensa de la gobernación y las distintas dependencias estatales, como así también de la universidad. Así que el gremio de prensa, gráficos y profesionales y trabajadores de medios audiovisuales ha ido creciendo de una forma exponencial y esto nos permitió eh, lanzar un ambicioso plan de viviendas que... Por primera vez abordaba el construir en pleno centro de Neuquén eh, un barrio de viviendas, es decir, un edificio que se denomina hoy Torre del Periodista, eh, que consta de planta baja, 14 pisos y 86 viviendas. Son 6 viviendas por, por piso. ¿Y ustedes las pagaron esas, o sea, pidieron un crédito en, en el Banco Credit Cop y las pagaron ustedes? Sí, no, el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Hipotecario no, no, Nacional. nos, nos este, concedió el préstamo y nosotros pagamos, los cubrimos lo que los contadores de entonces nos decían, los cuatro ítems, es decir, pagamos eh, la constitución de la cooperativa, es decir, desde el sello de goma hasta el libro de actas y todos los eh, para alquileres y demás y la actividad funcional hasta lograr la personería jurídica. ...y la matrícula del INAC, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Pagamos también el terreno, pagamos también la, el proyecto de obra o diseño... ...y finalmente la construcción. Todo eso eh, lo hicimos 125 periodistas, gráficos y adherentes. Y bueno... Este... ¿Y se acuerda algún nombre así, digamos así, de, de algún periodista que... ...hoy hablamos de uno que ya no está... Sí, buen bueno, compañero Eduardo Horacio Bejarano, uh -huh. a quien le hemos rendido nosotros nuestro homenaje y esperemos que todo la, el colectivo de, del gremio periodístico lo haga también, porque fue una figura extraordinaria, falleció en el exilio en México. Pero está el doctor Enrique Pedro Oliva, Diego Manuel Flores Jiménez, don Carlos Agustín Ríos, Osvaldo Oscar Arabarco, Héctor Dante Lombardo, Dante Morosani, que hoy va a estar por acá pero anda como todos nosotros ya con ciertos problemitas de salud. Y, y ahora le hago una pregunta, porque si eh, contamos el tiempo desde que comenzó el proyecto hasta que lo estaban por inaugurar, eh, muy, en muy pocos años avanzó rapidísimo y justo cuando lo iban a inaugurar eh, eh, se, lo, se lo quitaron, digamos, lo se, lo se lo robaron, es un robo sí. lo que hizo. Sí. Mire, sinceramente este fue una obra excepcional. ...porque la piedra fundamental la colocamos el 12 de septiembre de 1971... ...y a fines del 75 estaba terminada la Torre del Periodista y el Centro Cultural... ...lo único que no pudimos iniciar fue eh, en un terreno anexo pegado a la, a la Torre del Periodista el proyecto de edificio de cocheras, uh -huh. porque el banco hipotecario, cocheras en altura, sí. era también una novedad para la ciudad. Eh, el banco hipotecario nos dijo eh, claramente, y lo entendimos, que el banco estaba para un proyecto de índole social o cultural pero no comercial como podría claro. ser la explotación y, de cochinas. Y entonces, de, desde, ese, desde la piedra fundamental, ¿no? Hasta el momento para poder inaugurarlo, muy pocos años, ¿y qué pasó cuando lo iban a inaugurar? Bueno, nosotros en eh, 1975, a fines, hicimos en la Conrado Villegas, que fue una entidad fraterna excepcional para nosotros, inspiradora también del Centro Cultural, el primer centro cultural eh, proyectado y construido como tal en la ciudad de Neuquén. Eh, vamos este encaminados a, a solucionar el tema de la vivienda de los que quedaron afuera. De los 125 que nombramos, tengamos en cuenta que la torre solamente tenía, tiene 86 viviendas. Uh -huh. Entonces ahí nace el proyecto Periodistas 2, que está emplazado uh -huh. en el triángulo céntrico también de Malvinas, Diagonal España y Santa Fe. El terreno se lo adquirimos a la provincia. ...allí se iba a emplazar el Tribunal Superior de Justicia... ...así que ese proceso... ...que va desde el 71, 12 de septiembre... ...a fines del 75... ...nos permitió tener construida, terminada... ...y a punto de ser habitadas... ...la Torre del Periodista y también el Centro Cultural. Pero vino el golpe y la dictadura el 24 de marzo. Y el 24 de marzo... Eh, ...en la madrugada... ...nos intervinieron en el 5 Radio Neuquén... ...donde yo trabajaba... Eh, ...la gobernación... ...casa de gobierno, la municipalidad, la universidad... ...y el mismo 24, eh, entre las 10 y las 11 de la mañana... Eh, ...los militares ingresaron fuertemente armados... ...al Centro Cultural Doctor Enrique Pedro Oliva... Mm. ...es decir que se caracterizaron siempre por ser amantes de la cultura... ...y del arte este, nacional... ...de esa manera eh, nos vimos privados de toda la documentación... ...que fue trasladada de inmediato al comando de la Sexta Brigada... ...una cuadra de aquí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 y el único que queda eh, soy yo, pero es muy difícil, hay amenazas, hay persecuciones, hay controles por videocámaras, eh, rayaduras en autos, rotura de puertas. Les cruzan eh, los autos, me decían. Les cruzan, es, es en peligro en la familia, es decir, el dolor que tenemos nosotros es por nuestra familia. Nosotros pedimos a la justicia federal, el intendente municipal, que nos dé protección, uh -huh. porque las familias Arabarco, eh, Lombardo, Reynoso, eh, están en constante peligro. Vivimos, hacemos vamos al kiosco, a la esquina a comprar y tenemos que llamar telefónicamente para ver cómo está, si hay algo, claro. si pasa o no. Pero, como recién y, me ha la, la causa, una, una pregunta, la, eh, ¿la causa dónde está, en qué instancia está ahora? Bueno, la causa, aunque parezca insólito, y eh, una nota de color, a una cuadra y media de acá en Periodistas Neuquino 171, mm. y Periodistas Neuquinos, efectivamente, el nombre eh, se lo impusimos nosotros, en el 71 se lo pedimos al doctor eh, Jorge Doctor Solana, que era intendente municipal, que esa calle que se abrió, porque mm. ahí era todo un bardón, eh, hubo que bajar muchísimo, todavía queda una lomada bastante amplia, y le pedimos que se denomine Periodistas Neuquinos, como así también este lugar donde estamos, Plazoleta del Periodista. Todo uh -huh. eso nació en 1971. Y ahí está el juzgado... Ahí que... está el juzgado federal y hay dos expedientes. ¿Y cómo eh, se llama el responsable, que es el que tiene que dar respuesta? Eh, el juez federal del juzgado federal número 2 de Neuquén, doctor Gustavo Alberto Villanueva. Villanueva. Él es el responsable... Villanueva que tiene parado, nosotros, ellos dicen in, en el interior de las oficinas que están trabajando, investigando, pero ya son muchos años lo que están pasando, y Osvaldo Arabarco tuvo algo que a veces, no sé si vale bien mencionar, si es políticamente correcto mencionar en una nota, pero él dijo, ustedes están esperando que nos muramos todos, pero... Como ya fue declarado el delito de lesa humanidad esto en el no, no 2017 prescribe. y 2018 no prescribe. Así que bueno, serán nuestros hijos, Hay nuestros que, nietos y ni vamos esta lucha todavía está presente, está con usted. Le quería hacer dos preguntas. Uno, lo que señalaban recién que acá funcionó un centro clandestino claro. y creo que es muy importante que las escuelas lo sepan, lo difundan, lo enseñen. Y por otro lado, esta anécdota que decían recién que como se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Comunitario? Centro cultural comunitario. Comunitario lo habían Confundido con comunista. Es así, cuando fuimos a reclamar, usted recuérdeme dónde quedamos, ¿no? sí. pero este, cuando fuimos a, a preguntar al comando, bueno, ¿qué, qué, qué va a pasar con nosotros, qué uh -huh. va a pasar con las torres, las viviendas, la inauguración, el centro cultural, y el general Sexton, que era comandante de con un pistolón arriba de la mesa, nos dice ¿qué centro cultural comunista ni qué carajo? Esa fue la expresión. Claro. Acá bichitos colorados no queremos, así que se terminó esto, esto, así que oportunamente se les va a informar. ¿Sabe lo que hicieron? Lo vendieron al doctor Focasia, Focasia. un abogado conocido sí, de acá, una familia sí. muy conocida, y junto con la inmobiliaria de Avenida hicieron la operación. Lo que era el Centro Cultural, una obra magnífica, extraordinaria para la ciudad de Neuquén, eh, un regalo de los periodistas para su ciudad, se transformó en 12 cocheras, Dos bauleras y dos locales comerciales que son los que están al frente. Pero ahí, eh, ya que mencionamos local comercial, en uno de esos era la sede, es la sede del sindicato de prensa de Neuquén y de la cooperativa y del sindicato gráfico. Ahí iba una biblioteca pequeña también y en el otro salón eh, iba la sala de exposiciones y de conferencias. Uh -huh. Así que el centro cultural lo desmantelaron, lo destruyeron, y venimos peleando permanentemente desde 1983-84, pero lo que nos duele es que hayan pasado 39 años en democracia y todavía, todavía no las autoridades gubernamentales, la dirigencia política argentina, uh -huh. no se haya puesto los pantalones largos para resolver una buena vez por el, eh, y restituir a los periodistas de Neuquén lo que le corresponde. Ese sindicato de prensa, quien en comodato debe recibir las 23 viviendas y el centro cultural para su administración. Mm. Pero el sindicato, por supuesto, está con nosotros permanentemente apoyándonos, que además tiene numerosos problemas también y carencias. Así que este, la lucha es larga mm. y esto que ustedes nos están aportando ahora para nosotros tiene mucho valor porque en, a lo largo de todos estos años hemos hecho exposiciones en los lugares más increíbles que usted crea, de a todo nivel, desde el Congreso Nacional hasta el último barrio o vecinal de la ciudad, pero nunca tuvimos un documento, un documental, un video para mostrar, cuando vean la magnitud de la, de la obra. Esto es una mega causa, es Exacto. una mega asociación. Además ilícita. pone en, en la discusión, en esta discusión sobre la impunidad, un aspecto que no siempre se toca porque siempre hablamos de la dictadura, dictadura cívico, militar, religiosa y hay una parte que es cómo robaron, o sea, cómo le robaron a ustedes, cómo le robaron a los militantes, se apropiaron o sea de propiedades, de dinero, bueno, toda la causa, digamos, que hay incluso a nivel nacional. Eh, de No se sé, roban joyas Quiero decir que en Todo. el desastre ¿no? Este que, que ocurrió Que hubo que hubo eh, tortura eh, Desaparición Muertes, también se aves, robaron O sea, bueno, fíjese, podemos decir que los milicos También son chorros usted me da Para hablar así, de forma chavacana digamos. Eh, Me da pie para contar, recordar Porque voy recordando a medida, me sí. cuesta un poco eh, No, nosotros, tiene una memoria excelente eh, El caso de los periodistas neuquinos Es un caso eh, Testigo a nivel país porque no solamente eh, integran delitos económicos, es decir, usurpación de bienes materiales, mm. viviendas, terrenos, proyectos de obra, sino también delitos de sangre. ¿Qué son estos? Nosotros tenemos la muerte de un compañero en el exilio, Eduardo claro. Horacio Bejarano. Tenemos atentados, atentado a la librería Libracos, el 20 de marzo de 1975, atentado al doctor Oliva que eh, pudo zafar por una infiltración de la información, se adelantó, pudo viajar a Buenos Aires y de Buenos Aires directamente a París, al exilio. Uh -huh. Tuvimos este, violaciones de compañeras eh, ultrajadas en la Policía Federal aquí, eh, María Cristina Parente uh -huh. Tuvimos eh, secuestro y tortura de Enrique Esteban y Maite Oliva. Eh, Enrique Esteban estuvo tres meses en Puerto Belgrano, y lo que era el gordo Esteban volvió a Neuquén como el fideo Esteban y estuvo además, como no se callaba, lo mandaron otros tres meses a la U9 es uno el periodista que más tiempo estuvo detenido en la U9 acá de Neuquén capital, Enrique Esteban sí, vale. y cuando salió el 24 de marzo le dijeron, bueno señor, usted se va usted no se puede quedar en Neuquén. Y se tuvo que ir con Maite Oliva, toda su familia, desaparecer de Neuquén. Así que tenemos delitos claro. de sangre y delitos económicos. Economicos. Y exiliados en Brasil estuvo Martita Echevarría, mm. de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 Abre un armario que abarca toda una pared y había todo un arsenal de armamento de alto poder eh, destructivo, la mayoría extranjera. Eso está, Eso está en el expediente y está denunciado por el contador eh, Driussi, hijo de un compañero nuestro, fotógrafo Driussi del diario Río Negro y Sur Argentino, mm. que tuvo un encontronazo muy feo, eh, muy violento con Giulietti Minetti y que este, apenas pudo solucionar su problema este, y no salir este, con algún problema ulterior. Pero el contador Odriuzzi, hijo de precisamente del compañero original, eh, fue el que hizo eh, como auditor, es un contador este, y ex director de presupuesto de la provincia de Neuquén, todo un estudio de por qué se prueba la irregularidad de, esa, de la apropiación. Y eso está documentado en el material que les vamos Bien. a proporcionar Bien. a ustedes. Llamamos a que todas las compañeras en las escuelas lo tomen, eh, digamos que se haga memoria viva también sobre este hecho de impunidad y seguimos a disposición de esta lucha. Le agradecemos la, la nota. No, al agradecido somos nosotros, en nombre de, de Osvaldo Arabarco, en nombre de Dante Lomorzani y de todos los compañeros que ya no están. Éramos 20 socios fundadores, eh, quedamos dos este, y cada vez nos cuesta más, así que estamos preocupados